¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida a Susurro del Papel! ¿Qué está haciendo Susurros? Estoy editando el vídeo. No ¿Cuál de ellos? Una de compritas. ¿Qué? ¿Editando? Cortando y editando para que no se hagan largo Hoy os traigo pues una colaboración con una tienda de AliExpress. Os dejaré linkado su su tienda. De se llama The Yarvin Store y entonces pues se puso este señor en contacto conmigo y a mí me hacían falta troqueles de conejitos de pascua que no tenía y coge unos cuantos troqueles los que más te gusten y hacemos una colaboración y entonces como a mí me hacían falta con muchos conejitos muchos troqueles de pascua pues le pillé varios troqueles de eh, conejitos de pascua y que no son de pascua mira el primero que os presento es este que viene con todas estas piezas. La tienda se llama de Art en Store y no tiene precios caros. ¿eh? Mirad cuántas piezas yo ya lo he medio troquelado porque vamos a hacer la parte de atrás del trabajo del corazón y así, pues matamos dos pájaros de un tiro. Mirad, le cogí que me encantó. Mirad qué bonito son troqueles de orejas de conejo. en varias posiciones. Este aún está sin usar, pero ya lo usaremos. ¿Veis? Que lo tengo que separar. Y son orejitas. ¿Veis lo que va dentro de la oreja también? Es para meterlo ahí. Y me encantó. Y trae pues un montón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 siete, 8 y 9 Y el tamaño me encantó. ¿Tamaño? ¿Tamaño? tamaño. tamaño. Pues está bastante bien, la verdad. Varias posiciones. Bien, bien, bien. Me encantó. y Y entonces pues le cogí este. Y también... Siguiendo con la temática de Pascua, le cogí, a ver si puedo, lo tengo aquí, lo tengo fuera ya del papel, mirad, le cogí este otro que me parece divino. Es un conejito pintando un huevo de Pascua, con su peto, también lo haremos, ¿vale? Y me parece, y mirad que no es. Mira el tamaño del conejo, o sea que está bastante bien y me, pare, me pareció súper tierno, dije bueno pues venga, este y cogí estos tres en los referentes a Pascua este no lo quito de aquí porque aquí lo voy a guardar después le cogí, pues bueno con el confinamiento no podemos salir. Y entonces no podemos salir. No podemos vestirnos. No podemos ponernos. Porque no salimos a ningún lado. Y no vamos a ir para comprar. El pan o lo de diario. Yo que sé. Arreglar. Y con un chandaba que chute y mete gol. Y así llevamos por año y pico. Entonces me encontré con este troquel. Y me encantó. Que es una señora o señorita. ¿Veis? En bata. Con su taza. Bueno lleva la. La mano así. Porque lleva una taza de café y me pareció súper vamos es que me vi reflejada en él totalmente con los rulos puestos el cinturón me parece monísima que también lo haremos porque es que este troquel me enamoró y me parece que tiene un tamaño buenísimo y me parece súper chulo y dije este me lo tengo que llevar porque vamos es la realidad es la actualidad vamos porque no nos vamos a poner los tacones pasta por casa y tal y la zapatilla lo lleva todo y me encantó y dije bueno pues se lo voy a pedir y el señor me lo mandó y después le cogí este que es estilo steampunk que es este globo aerostático voy a quitar la cabeza del conejo mira con pieza para la cesta veis es un globo aerostático que también lo montaremos es súper bonito y me gustó mucho y dije bueno pues yo lo voy a pillar y ya lo haremos la cadena bueno, es que la verdad es que no le falta un detalle es precioso el globo y el tamaño, tamaño tampoco es pequeño, eh mira el tamaño del globo después, claro, estas piezas ya para ir poniéndola también se puede hacer shaker bueno, me parecía una pasada, la verdad mira la aguja del reloj bueno, yo qué sé, yo es que me gustó mucho aquí está el reloj y dije, bueno, pues me lo voy a se lo voy a pedir y me lo mandó también y por último enseñaros que este es más lejano pero ya llegará pedí este Santa que es de para armarlo también es un Santa Claus aquí está la carita veis las barbas y este también hay que montarlo y también era monísimo y, y le pedí el vendedor se llama la tienda del vendedor se llama The... <coughs> de Store ¿Vale? Os lo dejaré linkado por si queréis pasaros a, a echarle un vistazo Porque la verdad es que tiene unos troqueles preciosos mm, Vamos Y allí tiene una foto de los troqueles hechos mm, Que son ideales Bueno, pues estos son los seis troqueles Que yo le mandé a, a pedir Entonces yo el que he troquelado Para empezar Ha sido este que es un conejito en una zanahoria metido con un lacito, con un mensaje que pone bienvenido y los ojitos, la trufita del, del ratón y los mofletes, moflete, es chulísimo. Entonces yo lo voy a armar, este el, el este que, que ya viste que estaba haciendo, por detrás le he puesto un papel de corazón y lo que no me he dado cuenta es que lo he troquelado eh, la zanahoria en el mismo tono del, del este. Pero no me importa. ¿Veis? Mira, estos cuadraditos que lleva ahí pegados. Porque yo no sé si se notará. Pero esto lleva embosado estos cuadraditos de la... Esto es una zanahoria, ¿eh? Estos cuadraditos de la zanahoria, ¿vale? Que son... Es este troquel. Salen individuales y tú lo vas pegando por donde quieras. Y del color que quiera Este que es la zanahoria, que sería este de aquí, que pues lo vamos a pegar, pero como es del mismo tono que esto, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar con cinta que da un poquito de, de volumen. ¿Veis? Estos cuadraditos que son más grandes y lo vamos a... A pegar aquí detrás, para que tenga un poco volumen y destaque sobre el fondo. Mm, mm, no me importa que sea de del mismo naranja, incluso hasta me agrada. Oh, bueno, ¿Y ahora? y así pues me quedará mmm, con, con volumen voy a entintarle los bordes con un tono naranjita que puede ser este mira, cómo se nota que estoy guardando la tinta boca abajo mira, está súper mojadita tintadores, pero pues no buscarlo, vamos, no buscar el que, el que iba debajo de este esta es la ripe persimón, veis entonces este este lo voy a poner aquí que ya digo que aunque no sobresale mucho de él pero vamos que, que me gusta y ahora esto se lo pondría aquí abajo aquí que la pegadito aquí Luego encima de esto iría lo que es el perifollo de la zanahoria, que yo lo he troquelado en verde y sería esto. Que esto también nos vale pues para hacer desde una nube hasta poner un, un título o un bocadillo, en fin. ¿Veis? O hacer una etiqueta, también vale. De hecho, es una etiqueta porque dentro va la palabra bienvenido. Entonces, esta va aquí. Igual se lo vamos a, a subir un poquito para arriba con la, con la almohadita. Estas almohaditas son muy buenas, ¿eh? la verdad. Aunque se le puede poner cartón y goma Eva. Si no tenía almohadilla, la verdad es que ya no voy a comprar más almohadillas Ya voy a apañarme con los cartones porque además tengo cartones muchísimo. Y a fin de cuentas, hacer el mismo avión que esto. Y, y loca ya también por terminarla. Porque estas son buenas, pero hay otras que. Uf, qué trabajito da. La pego por el filito. Vale. Vale. y esto, este lo pego aquí encima. Quizá... Ya veis que chiquitito el troquel no es ¿eh? para nada. Una vez montado, tiene... ¿Ve? Y este iría aquí. Sí. Ya tendríamos la parte de la zanahoria puesta ahí encima. Ahora tocaría montar el conejito que va aquí debajo. Y encima, que lo vamos a pegar ahora, llevaría estos mofletes. El moflete lo vamos a pegar también con una tirita de, de esta Que se la voy a pegar Y pega que no vea eh. Ahí Y esto quedaría aquí Porque ahí lleva la trufita Así Ahí va Le voy a echar un poquito de pegamento porque se ha quedado un poquito rasposo Mirad la carita, la he hecho con, con cartón con la parte de atrás de, de un cartón, entonces esto lo voy a poner aquí y espero que seque, vale, para, para poder manejarlo, porque veis que es cartón, es un cartón que tenía como tal como esto de una, pero era muy durito y digo mira yo lo voy a aprovechar, mira esto que lado, las dos manitas, que son esta y esta, ¿veis? entonces lo que voy a hacer esta dos manitas, que una iría aquí y otra iría aquí. ¿Vale? Y nada, vamos a pegarla No creo que Que tenga que darle mucha, mucha, mucha, mucha textura Esto, Y además vienen, mirad, ¿vale? por si queréis Poner así Engancharla, ahí, Y aquí, mira ¿Veis? Como si la queréis poner ahí, enganchadilla Que se le vea más una manita u otra O esta darle un poquito de Por ejemplo, de volumen Entonces estaría aquí Y estaría así, un poquito levantada O meterla por ahí, ¿veis? Bueno, ya lo que cada una había Entonces yo lo que voy a hacer Es pegarla así ¿Veis? Ahí y aquí iría a ver que me, que me entre justo en lo que es el este del corazón. Así, ah, esto va ahí. Lo que pasa es que aún no se ha pegado. Y si no, se me va a venir para abajo. Ahí. Voy a pegarlas, Vamos a pegar las manitas. Ahora, ya voy a pegar. Este no le voy a dar más relieve. Esta la pego por aquí. Y esta que la pego al otro lado así ah, y encima de esta manita lleva esto que aquí y eso que pues esto es un pajarito veis que lo tengo aquí troquelado mira os lo voy a enseñar es este he troquelado 3 este es que se ve raro porque ya lo he recortado para qué? para de aquí le voy a sacar el pico de aquí le voy a sacar el buche ¿Vale? Para hacerlo de colores. ¿Veis? Este es este, el pajarito, que me parece súper cuco. Y entonces, por dar un toque de brillo, como los pájaros las la pluma la tienen brillante y tal, pues pues lo, lo hice le hice el cuerpo en, en purpurina azul. que la purpurina, Esto va a ir aquí pegado. ¿Veis? Esto aquí. Que no parece mucho un... Bueno, no me da, me da lo mismo, pero es que a mí me gusta así. ¿Veis? Es por dar un pequeño toque de, de brillo. Y, oye bueno, solo solamente le pongo la colita. Bueno, ya veremos. Y este que es el buche, que lo tenemos que recortar. La alita también se puede levantar. Está preparada ya el troquel para, para darle volumen. Esto está muy chiquitín. Y esto. Y esto es el buche del, del pajarito. Que se lo voy a pegar con el pegamento este. Lo tengo ya hace un montón de tiempo. Y este no se ha sacado ni nada. Este también Lo único que es eso, que yo solamente es verdad que lo utilizo para. Pero este. Lo tengo lo menos hace cuatro años. Desde que yo empecé en el crack Bueno, vamos a ver Lo cojo y lo pego aquí ¿Ve? Que el buche ya es de tono Y esto, ah mira, lo que estaba diciendo De la del alita Es que ve Que se le puede levantar un poquito A ver, veis, que tiene un papel ahí. Y este pues pensaba yo, pasa que ahora ya no me gusta tanto ¿ves? Pensaba yo ponérselo aquí Pero es que ahora, no sé, no parece un, un pájaro No, me gusta más si Yo quería ponérselo ahí pero ya no me, no me gusta mucho. Quizás la colita. A ver la colita, para que sea un poquito más brillante. Pues no me gusta. A ver, el corazón de la colita. Si no, pues nada. A ver. y sí, pues darle un toque de, Así como... Bueno, ¿verdad? Pues le voy a poner el, la colita. Como por ahí. Por lo menos. A ver. Bueno. Tendríamos el pajarito. Con la colita en y este pajarito iría en lo alto de la mano aquí en lo alto de la mano del, del conejito pero vamos a dejarlo para lo último vamos a ver si ha secado ya este que parece parece que sí pero bueno, no sé vale. y ahora vamos a ver con un rosa clarito así pues, pues, le, voy dar, pues le voy a dar un poquito a la carita, a los mofletes del del conejito, incluso por dentro, vale, Muy ¿Le bien? doy por dentro, es este para un no, pues no. un rosadillo, este ya os digo que iría aquí puesto, mira viene súper completo ¿eh? el, el el troquel, de hecho eh, yo he troquelado aquí a ver, este que sería ya hemos dicho el pajarito eh, a ver, aquí está el letrero que viene letra por letra y ahora tenemos que troquelarle los ojitos que son estos dos la trufita que sería esta y esta es la, tru esta es la trufita estos son los ojitos Ah, esto, que estaba, que estos son los bigotillos del conejo para sacárselo en 3D Este, que sería el alita de, del pajarito Vale, por si se quiere sacar en 3D Y este, que sería el piquito del pajarito Este, que muy, trae muchos chiquititos que hay que tener cuidado porque si no se tiran sin querer Vale, entonces voy a poner el ojito, esto, de color negro Y la trufita que... es esta también de color negro voy a troquelárselo mira esto es para ponérselo ya os digo que es para ponérselo en los diferentes cuadraditos que trae y yo le he puesto unos cuantos pero no me gustan mucho más no ah bueno y después trae esta esta moñita que es para ponérsela ahí vale que se la, yo se la he sacado igual que los cuadraditos estos en verde, pero voy a pegarle el pajarito. El otro trozo de pajarito iría al aire. Entonces le voy a echar un poquito aquí. De este pegamento. Le pego aquí este porque este como vaya al aire no me fío del otro mucho. Porque el otro para cosas muy chiquititas, muy chiquititas, para el ojito, para... sí. Pero para... Las cosas más grandecitas y así que vayan al aire No, no, no, me no me fío yo de este, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos y media ya hecha Y ahora lo que voy a hacer es troquelar en, en cartulina negra El, el ojito y los ojitos Bueno, pues ya contra la cartulina negra que me ha costado Vamos, un momento y, y no es cartulina, es un cartón, pero bueno Mejor será que la cartulina Entonces pongo aquí la trufita Y los ojitos que los voy a separar No quería separarlo porque esto es nada no. Esto no es nada ahí. Ven. Los ojitos. Y voy a poner también los bigotes que se los voy a hacer también en negro. Y los paso así. Ajá. Y así también veis, pues, que como tropean. ¿Vale? Bien. El ojito, está los ojitos son diminutos. Ahí. ¿Veis? Y de aquí salen los bigotes. So, este. este. Estáis viendo la parte de atrás, ¿eh? Que, este. A ver. Sí. Esto es cartón. Es más gordo que, que una cartulina. Así. ¿Veis? Y la trufita. Que, el otro, que lleva los dos negros, uy, que se ha quedado clavo. vale clavado quería enseñaros que también que eh, si queréis después, pues se le puede dar un poquito de brillo a lo que queráis, ¿vale? con un lapicerillo de eso entonces, ahora me vengo para acá, y con el boli de pegamento pues le voy a poner la trufita pero en la trufita también le voy a poner una almohadilla de esta Que es este? esta voy a pegar con almohadilla, no la voy a pegar con... Ahí. la recorto yo no hecho nada, pero demasiado la verdad que no tiro nada de nada de nada Así que después me quejo que se me caen las cosas, no se va a caer. Si es que no tiro nada, tengo papel por todo lado y, y, y restos por todo lado. Vosotros tiráis los restos de papel, ¿a que no? Bueno, pues esta es la trufita que la vamos a enganchar ahí. ¿eh? Que ya se va viendo el, el conejito. ¿Veis? La voy a poner ahí, un poquito más para abajo. Ahí. ¿Veis? Así. Y ahora vamos a pegarle los dos ojitos. Los ojitos sí que se los voy a poner porque esto no es nada. Entonces se los voy a poner así planitos. Este igual como ahí. Y ahí. Y entonces voy a cogerle y le pongo ahí un ojito. Y ahí, de hecho. Le pongo el otro, ¿veis? A ver, que se vea. Así. ¿Ve? Y ya tiene la cara el, el conejito. Al conejito lo que es la cabeza no le voy a dar relieve porque porque va detrás del, de la zanahoria. O sea, él está como medio escondido ¿vale? detrás de la de la zanahoria. Y esto que quiero que quede ahí. ¿Ve? Así. Va ahí. Y entonces no, no le voy a dar relieve. Lo quiero planito. ¿Vale? Entonces le voy a echar pegamento por detrás Y Lo más así A ver está Ahí, y ahí aquí. Que se un poquito por arriba, ¿eh? que diga algo Que se vea A ver, por aquí Que lleva algo pegado Aquí le hecho un boquetillo Que ahora se lo tendré que hacer por el otro lado O sea, está hecho, ¿eh? ¿Veis? Pero Le meteré el punzón para que salga por ahí más o menos ¿Veis? Y así va a quedar. Y ahora le voy a pegar lo, los bigotes. Son tres para allá y tres para acá. En Aliexpress, pide, pide. Yo pedí mis likes en mi perfil. Subí un fotón y vez de manfo los mil. Veses para mis haters. Y selfies también. Hoy me hago un tutorial. Suscribirse, please. Buscando ideas para hacer extra. En YouTube encontré un canal. Sus papeles, sus bloqueles y sus compras agraneles, graneles. Entre cambio regalitos, tutoriales bien definidos. Y la amistad con sus de papel. ¡Hey! Bueno, si quieres la de y aquí, conecto uno. Ve que tiene ahí uno. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Y bueno, pero me voy a el otro, se a ya que la ciudad. Y ahora, si queréis, le podemos poner aquí el, el este, el, el lacito, ¿vale? Que yo se lo voy a pegar. Y se lo voy a pegar con el que nos sobró. Este que nos sobró del otro lado, pues este aquí. Así. Aquí, aquí, se lo voy a pegar. Y ahora, aquí encimita... grande a ver yo tenía por aquí una pelita muy chiquita que ya no veo esta pues en esta te voy a tirar ahí una pelita así ahí ¿ven? y así quedaría nuestro conejito ahora si ¿Os parece que está muy, muy blanco o algo? Bueno, pues le podéis dar un poquito de más de tinta por ahí Pero en principio, como es un conejito blanco Solamente lleva un poquito de colorete aquí Pues así quedaría, ¿vale? Y me parece súper chulo Y ahora por aquí le voy a pasar el punzón Para, para recortarle, el para hacerle el, el agujero ¿m? y le voy a pasar también se me había olvidado por correr por alrededor bueno, esto no importa porque todo esto va a pegarle el lazo que va cubriendo todo esto, pues para que no se vean otras cosas, las la cosas estas la, lo que le salió del, del pegamento ¿vale? ahora voy a buscar, a ver que le pongo ahí no sé si le pondré madronito o, o piculina piculina no me hace mucha gracia ahí. sí que me gusta pero para pa otra cosillas pero para eso no. voy a ver si... Lo que no, ya sabéis. Alimad por aquí un poquito y ya está. Pues voy a ver si le pongo ahora, voy a buscar los madroños. Que probablemente le pongan madroños de color o, o rosa empolvado o rojo. Del mismo... Hombre, no brillante. No brillante como esto, pero del mismo del mismo colorado que... Que la purpurina que por cierto mmm, le di tal pero como esto tiene mucho roce pues sigue soltando purpurina así que también lo que voy a hacer es que le voy a echar por aquí un poquito de glossy Hacen para que no para que no pierda la purpurina bueno pues voy, he decidido que le voy a poner eh, y le estoy poniendo la los madroños de color rojito y chiquitines vale porque es que los grandes yo la verdad es que me gustan más los chiquititos Y entonces pues le voy echando un pegamento térmico Y lo voy pegando De manera que mm, solamente se vea por arriba Un poquito ¿vale? Vuelvo a... Si puedo derretir esto también lo derrito, ¿vale? Como es pegamento Pero es que esto no es pegamento Es block Que no se derrite Mucha silicona que digan que sea Pues no Voy a ponerle una varilla ¿vale? Y sigo pegando Por aquí Y por allí y voy pegando alrededor del corazón así voy quitando los pelitos para que se quede pegado continuamos para arriba por aquí sigo Ven, sigo pegando por aquí Ahí queda pegadito, hasta completar el corazón así, ahí y lo voy a cortar aquí, si sí me deja lo corto aquí ala, pues ya tendríamos el corazón pues rodeado por el por el, el los madroños. Ahora voy a buscar una argolla para ponerle ahí una, una una argollita y de ahí para colgarse. Mira qué mono ha quedado el el conejito con el welcome. Se lo iba a poner dorado, pero después pensé si no lleva nada dorado. Bueno la pelita, pero digo bueno pues me gusta así en verdecito más claro, así como haciendo agüita. Bueno chicas, pues Así ha quedado el corazón. Aquí le he puesto un lacito porque he tenido que fabricar yo la argolla desde de otra argolla doble y entonces la he metido dentro del agujerito con pegamento térmico. Y para que no se vea mucho la gota, pues le puse ese lacito. ¿Veis? Por detrás ha quedado así: el mismo lacito del, del conejito, pues tapa el, el boquete. Y aquí le he puesto una cadenita y en la cadenita le he enganchado pues una perlita uy, de esta rosita, un brillantito chiquitito. Mirad qué chiquitito es. A ver si se puede ver. Este, este, que es muy bonito, ¿eh? la verdad es que sí. Y le he puesto este charm del correo bonito. Y aquí así pues para colgarlo. Eh, pues donde ella quiera donde ella lo quiera poner pues que lo cuelgue muy bien pues ya está este ha sido la elaboración de una cheque de daika que venía con con corazón Espero que os haya gustado, si es así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras y gracias a las que siempre estáis ahí, que tarde el vídeo lo que tarde, pues siempre lo veis. Pues no me a terminar nunca. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? de corazón. Y nada más, nos vemos pronto y cuidaros. Chao. Oh <laughs>